Punto Kevin, estoy mirar? congelando DNC, ¡Hay que DNC en el Yo voy contigo Mira. Estoy, estoy financiando el punto Kevin Estoy congelando Es verdad por... Lo estamos haciendo Tenemos el poder, ¿eh? Y, sí, ¿y sí. mañana que ahora nos rebelamos Contra la doctora Y la derrotamos Con el cubo En plan, como que ahora sin el poder del cubo ¡Qué es? ¡Qué que se ha vuelto bueno o algo el cubo, ¿no? Eh, hey, ahora se puede! ¡No! ¡Qué bonito. Así que ahora lo que hará es curarlo, ¿no? 10, 9, 8, no voy a poder siete, ver el 26. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué? Dale, ¿Qué es podrán a 4? Ya estoy Vale, ya ha empezado, tío, ya ha empezado. Vale. Se ha quitado. ¿Se ha quitado? ¿Vale. ¡Ah! ¿Por qué? Vale, vale, allá. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Vamos, vamos? a ver. ¿Qué pasa esto? ¿Qué le pasa? A bordo? Ah, vale, nos va a conducir la nave. qué? ver No sé dónde ¡Sube! estáis ni tampoco me importa. ¡Celcio! ¿Vale? ¡Ni vale. no a <susurra> ¡Espero que salgan una misión, no chavales! ¡Estamos haciendo una silla! ¡Es que se una misión! Nosotros una estamos en una silla mágica oh, ¡Noraima! No. No. No no, no ¡No ¡No ¡No! ¡No! ¡No! ¿Eh? ¡Que están subiendo las no, otras cosas también! No. ¡Ayuda! Ah, ¡Ayuda! Oh, ¡Me estoy eh. llevando! ¡A la nave! ¿Te imaginas que ahora tenemos que pelear como... entre todos? cuando nos metían en la nave, ¿verdad? Sí, pero ahora es diferente. Sí. Hola, chicas, Tommy, ¿qué tal? ¿Y no solo. sé, tío. En experimentos experimento número, sí, esto es como lo mismo. Es lo mismo, ¿eh? Tío, va... no, no, esta vez... No, va... ¿Van a experimentar con nosotros? ¡Es verdad! Por ¡Orden imaginada! ¡Hemos cambiado, lo hemos cambiado! No te han dado bueno. arma y hay muchas tropas. Bueno. Puede que sospechen algo. Sí. veo la cámara de abducción con las bombas en cuanto esta patrulla pase de largo os sacaré de aquí yo vale nos va a ayudar a sacarnos de aquí claro, callaros no. cuando hablen ¿eh? cuando hablen callaros la vale rápido no tenemos mucho tiempo corre, corre tenemos que salir de aquí dónde están no los veo vale yo sé que estoy saliendo de aquí yo estoy bailando, yo bailando como un Narunin. ah no Está intentando eh, no, ir no, no, no, no, no, no, no, como... Todos? Estoy bailando, estoy bailando como o running O sea que si, eh, tenemos que correr, tenemos que hacerlo rápido Si nos ven es como que... Eh, ya fallamos mira. Vale Vale, tenemos que ir por aquí, estoy un... Bueno, con una esqueletra ¡Eh! ¡No me aquí! ¡Corre! ¡Ay, mira! estoy sí, también Vale, corre. A la de seguridad esperar. ¡Corre, corre! Creo que son diferentes ¿eh? Sí, tío Vale, ya estoy aquí, vale, ya, sí ya estoy en la puerta de no hay nadie no, no, no hay nadie de nosotros. ¿Sí, venga, no, vamos, estamos, se está viendo aquí? la puerta. Venga, vamos. ¿Venga, aquí, hola, ven. hola. Hola. No hay momento para hola, venga. Tenemos que seguir. Cuidado. No, no podemos en el dejar que mirar. nos vean. Por ¡Dios, Me te tú puedes estar muerto. Nos han visto. ¡Eh, no! ¡Nos han detectáis! ¡Correr! ¡Hay que correr! ¡Nos han descubierto! ¡Tío! ¡Que hay mucha gente aquí, macho? ¡Que me están tío, empujando? Me, ¡Se me está petando, bro! Oh, ¡Cómo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Corre! ¡Está ¡Corre! la salida! ¿Qué ¡No! ¡Corre! encerrado! ¡Tío! ¡Con ¡Corre! ¡Déjame ver! ¡Oh, no! ¡Me entero, no. macho! ¡Tío! ¡Corre! tanto ¡Corre! ahí! ¡Corre! Bueno, bailar. ¡Nos van a matar, prueba ¡Qué eso, está aquí no el de Veamos, Ar Arman, ¿no? eh, aquí está el Johnson de la orden está también el, el otro Johnson, Osé espera que nos metáis en mi okay, tubo teletransporte, nos vamos a ir por aquí, Sergio, ¿dónde estás? Pues estoy aquí sí, en, en media, mi tubo ahí. de teletransporte. Ese tubo os permitirá superar vale. a las patrullas Vamos a irnos de aquí, venga, tenemos este par de... ¡Un tubo, un Esto me recuerda mucho a Star Wars ¡Madre ah. mía! ¡Ay! ¡Hostia! No son, por no ser son para ser ¡Ojalá no, no haya problema. ¡Ah! Que me han reventado, tío! ¡Joder! ¡Eh! No, no ¡Por el tubo! ¡Por el tubo que nunca había ido en la vida real! ¡Y yo! ¡Que no choquéis con las cosas, eh! ¿Por qué? ¡Porque ah. morís! Es verdad tío, me han dado, me han dado dos veces un una jugada. Jugada. Hay que, vale, hemos vale, estado sí, Eh, hola Sergio, Sergio <risa> Vale, bien, Estoy vale aquí, Debería haber otro tubo cerca Prefiero no ver a nadie o sea durante esta misión tubo... vale, de dame un segundo. No quiero lamentos en esta misión Tenemos que seguir, ya ni vuelta para ya, hay que no la vuelta. Parte, ¿eh? ya sé que te gusta mucho, pero esto no es o sea, un estoy, te... estoy diciendo Oestra, la verdad yo me tomo las cosas en serio no field. tío solo no de hombre no Yo dios quiero salvarlos tío pues no no vamos a poder no, Lo siento Adiós no no no no no ahí no no no no no no no no no no no pagado, apagado! La subida, no apagado la vale. ¡Corred! ¡Corred! ¡Venga, subir. ¡Tío! ¡Hombre! Si no hay gente que me empuja mejor, la verdad. ¡Corred! ¡Ah! Vale, aquí cosa. muchas cosas, ¿no? las cosas. Yo estoy esquivando. ¿Yo? Ya, ya, ya. No, no, no, lo no lo te me pasa Estamos aquí. ¿Eh? Vale, ¿esto qué es? Bien, las oh, bombas hostia. están en posición. Aquí es donde han abducido todo complejo corriente. Oye, ¿y dónde está la la doctor? doctora? No tengo ni idea. ¡Hola, Y no no a a ¡Ostras! Tío, oh, mirad sí. lo de complejo corriente. Está volando. Sí, tío. ¡Ah, van a el las no las bombas! Lo ¡Van a explotar las bombas! ¡Es verdad! ¿Ya no? ¡Claro, entonces nosotros vamos no a morir! ¡Ya estamos literalmente al lado! Poner las mochilas cerca de las bombas. Es que, tío, quiere, quiere que pongamos las la, la, la mochilas como en las bombas vale. para Voy que así exploten. la secuencia entonces. de armado. Madre... Vale. Estoy... Oye, ahora nos están buscando, digo ya, ¿no? ¡Ostras! Oh, ¡Corre! Que pasa? ¡Corre! ¡Ostras! ¡Es algo que no debería haber la, dado la, todo esto! Ha la ¡Se ha cortado la ceña! ¡Se ha cortado! ¡Ostras! Oh, ¡Esto es el cubo Kevin! ¡Vosotros aguantad! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Como ellos no lo, lo cogieron! ¡El cubo Kevin! Es no. ¡El cubo Kevin! No. ¡El cubo Kevin! No. ¡El cubo Kevin! ¡Está volviendo! ¡No! ¡Creíamos que no volveríamos a verlo! La última vez casi destruye la isla. Exactamente, destruyó, casi destruyó la isla. Y ahora eh, no lo vamos a hacer. Es el cubo Kevin, tío, ya no es más grande. H Hace mucho tiempo que no lo veo. Eh, pero ahora es más grande que antes, ¿no? Es que es lo que te he dicho. Mira. Madre mía. Y la de las querías Iba a volver el cubo Kevin. Dios, me da mucho. Que si nos van a matar... ¡Qué rayos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No yeah, ¡Se que acaba de cargar a alguien! ¡Acaba de morir a alguien! ¿En serio? ¡Sí, Actually, 3, de, 3, 3, de no! ¡Aquí está! ¡Aquí gente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! está! ¡Aquí está! ¡Aquí ¡Aquí ¡A! qué? ¡A! El cubo que me ha hecho negro ¿Serio? ¡Ah! Sí, ¡Se ha queda quedado sin energía. Tenemos que armar esas bombas ¡Ya! Vale, corre ¿Hay que encender esa bomba o no? Oye, ¿Dónde yo está ahí? Parece que ahora Parece que ahora la victoria es lo más buena, ¿no? bien. Sí Ahora Yo, corre ¡No van a explotar! Ya falta poco Ya falta poco ¿Qué pasa? ¿Eh? A ver y Oh, vez, oh. Eh... Van a explotar ¿Esto es bueno? Hay un contador de que van a, van a explotar? Le toca a ellos, de nos, de que de que nosotros. No superan en número. No voy a llevaros a casa. ¿Cómo no que no. Si existe la posibilidad de que esa cosa vuelva a la isla. Espera que no nos va a llevar. No dice que si sí, Esto no vuelve a la isla, la, porque nosotros a lo mejor nos llevan a otra galaxia o algo. No. Ha dicho que no, no nos va no, no a llevar. No nos va a llevar conseguido hackear algo Claro, Kevin. que no, en, porque todos los mochilos son muy… Estoy iniciando el punto Kevin. Estoy congelando. ¡Deneciar! ¡Hay que ir deneciando! Corren. Yo voy contigo. Estoy iniciando el punto Kevin, estoy congelando. Es verdad, lo estamos haciendo. Tenemos el poder, ¿eh? imaginas sí, que ahora nos rebelamos contra la doctora y la derrotamos con el cubo? En plan, como que ahora conseguimos el poder del cubo. Eh, Creo que ahora bonito? se ha vuelto bueno o algo el cubo, ¿no? ¡Eh, ahora es se de Slur! ¡Qué bonito! Así que ahora lo que hará es curarnos, ¿no? Blandito, no ha. blandito. Digo, a, digo, fijaros que antes había muchísima más gente y ahora no hay casi nadie. ¡Oh, no! ¡Espera, qué pasa! Ojalá se estoy si con vosotros, pero no os va ninguno. Vale, esta... Oye, okay, pero arriba que hay, no hay nada. A lo mejor es que se va a abrir. No os va ninguno y sí, eso es... A abrir. Oye, sea, aquí ya hay? O sea, nos vamos Otra a ir. cosa más se va a abrir. Sí. A ver, que parece que sí. ¿De ¿Dónde está el claro. o sea, Adrián! vamos a ver. un abrazo. Un, un, un evento épico, ¿eh? Por pues si evento, eh, ¡No, no me deja! ¿Qué aquí? No me deja. ¿Qué es esto? Si morimos... ¿Qué? Si morimos... Si morimos, sabemos si morimos, cómo está. morimos juntos. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sergio, oh. ve, ponte la Ostras, nuestra! que Si morimos, es morimos juntos. ¡Sergio, ponte la nuestra! Pero ¿Y, esto, Sergio, ven, y si ven, tenemos ven, el mapa, lo detenemos juntos oh, oh, oh, una, ¡Una nueva ah. hey, chate, ¡No pero ¡No! ¡Ah, vale! Pero, ¡Se ha ido! Que, oh. ¡Eh, que han estado en otro sitio! Yo que te lo he dicho, es que mirad, que mirad. Y yo mirad, no hay una nueva endutora, Hay más, ¿eh? ¡Sí! ¡Ay, hay algo! ¿el como Kevin! ¡Pero si sí hay dos! O sea, ¡Hay No cosas! ¡No, no, no! ¡Es como Kevin! ¡Claro! Y yo, pero que hay más cosas del cubo, Kevin, ¿no lo veis? ¡Es verdad! ¡Hay un montón! ¡Pero que hay más! ¡Pero en, en miniatura! ¡Es verdad, tío! ¡Pero tío, los aliens ¿Eh? están locos! No, no, no, no. ¡Pero que locos! ¡No me digas que es lo que estoy pensando, lo que va a salir! ¡No me dejes el punto cero! ¡No me digas, eh! ¡No, Porque no, no, no! ¡No, no, la de esa etapa, el... no, no, no! ¡Esto es loco! El ¡Qué el loco! y yo que va a una bomba en la cara ¿eh? madre mía esta me molesta la isla eh esta me no, que la isla. la isla. ¡No! no teniendo el cubo Kevin no me da igual esto se que lo van, van, a, sí. hecho... van a, sí. a la isla ven, ¡Me ven, si la isla a mí mira, a mí oh. me... Ven, yo que no, el cubo me que me es me me es verdad tío y yo que me cae un platillo volante en la cara, y yo es verdad, ese, ese parece que me va a caer. ¿eh? ¡Oh, ¡Oh! Chete, no, ostras, que me ha caído. Me ha reventado, me ha reventado. Me he quedado sin, sin cabeza, me he quedado me me quedo quedo sin, quedo no sé, ¿Eh? ha sí. no sé. ¿Ya terminado? No, no, no ha terminado, no ha terminado. Por ahí. No, tío, esto es no como termino. la temporada 5. No, tío, ya ha terminado. Ocho. En dos horas, madre mía. Tío, en 12 no, horas 17, 13 A los que estáis viendo, espero que os haya gustado el directo Dadle like, suscribiros a mi canal adiós, vale si vale. no like, Y adiós Adiós, adiós vale.